بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين اليك باحسانك Oh Dios mío, establece en día entre aquellos que se encomiendan en a ti en todos sus asuntos. Cuéntame en este día entre quienes son propios ante ti y cuéntame en entre los próximos a ti por tu bondad o la última meta de quienes te busquen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hermanos y hermanas. Las leyes del Corán nos explican bien que poner la confianza en Dios es una importante virtud moral. Una señal del monoteísmo es que los creyentes solo confían en Dios y que estén sometidos ante su voluntad porque todas las cosas están en sus manos. En las narraciones islámicas se ha dado una gran importancia a este valor moral. Por ejemplo, leemos en un hadiz del profeta del Islam, quien quiere ser la persona más fuerte de poner su confianza en Dios, en Allah. El tabacol significa poner la confianza en Dios para todas las cosas que son importantes para el ser humano y dejar la esperanza en otras personas fuera de él. Sin embargo, eso no significa que la persona deje los miedos que Dios ha puesto en ese mundo a través de los cuales el ser humano puede alcanzar sus propósitos. Por ejemplo, el hecho de pedir ayuda a un médico no contradice el concepto de tabacol, porque el enfermo que consulta con un médico sabe que Dios es el que sana y el médico es solamente un medio. De hecho, tabacol es la transferencia del trabajo a otro y considerarlo como su delegado. Cuando hablamos de poner la confianza en Dios, no queremos decir que el hombre debe dejar de hacer los esfuerzos necesarios, sino que, además de tabacol, el hombre de hacer lo mejor que pueda, esperando la gracia del Señor y pidiendo su ayuda pero los efectos del tabacul. Confiar en Dios ilumina la vida del Señor humano, con la luz la esperanza. La persona que pone su confianza en Dios no le tiene miedo al futuro. El cansancio y el fracaso no le causan renunciar a su propósito. En general, tal persona se siente tranquilo bajo cualquier condición. Independientemente de las bendiciones morales de esta virtud ética, la confianza en Dios garantiza que los seres humanos no se vean atrapados en problemas y que no pierdan el poder de tomar eh, decisiones y encontrar el camino más cercano a la solución del problema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.